Hola a todos, bienvenidos. Hoy, una vez más, voy a compartir con ustedes las palabras de David Hofmeister. David compartió estas palabras: Me retiro, guíame a mi hogar en inglés hace dos semanas y yo ya compartí con ustedes la primera parte como un preguntas y respuestas y esta va a ser la segunda parte de ese preguntas y respuestas en donde los participantes realizaban preguntas y David las respondía. Y en esta sesión de hoy en particular David va a responder si nos podría explicar un poco más acerca de causa y efecto y además cómo hacer para sanar las adicciones o enfermedades propias o de otros también. Espero que lo disfruten y ahora podemos empezar. Dios es la causa, Cristo es el efecto. No estoy hablando de Jesús, hablo de la idea de Cristo. Dios es la causa, la fuente, Cristo es el efecto y luego el ego es la creencia de que el efecto Cristo puede abandonar la fuente, abandonar la causa, entonces el ego es la creencia de que causa y efecto están separados, que Cristo ha abandonado la mente de Dios. Y una vez que hay este gap, no es un gap real, pero es un gap de creencia entre causa Dios y efecto Cristo, entonces el ego no solo cree que causa y efecto están separados, sino que los da vuelta, y los separa y proyecta un mundo en donde percibimos causas en el mundo y efectos. Las causas preceden el efecto en el mundo. Por cada acción en física hay una reacción. Si quieres hacer un pastel de cereza, primero tienes que poner las cerezas, en la masa, calentar el horno, cocinar el pastel y luego tienes el pastel de cereza y agarras el helado y tienes tu pastel. Pero ves todos los sistemas de pensamiento del mundo, vas a universidad, todo está basado en causas y efectos falsas. La causa viene primero, luego viene el efecto. Las personas dicen, ah, estas personas... Una pareja se está divorciando. Oh, eso es malo, se están divorciando. Las personas reaccionan, eso es terrible. ¿Cuál es la causa? ¿Qué sucedió? Cuéntanos la historia. Todos quieren saber las causas y efectos de la historia. Las personas leen los chismes, leen los títulos. Y, oh, tienes que ir hacia adentro y leer el periódico y leer dentro ¿Qué fue lo que lo causó? Ah, oh, ¿se, oh, ¿Se, se separaron? ¡Uh! ¡Leamos dentro! Veamos qué no, sucedió. Todo está basado en la fascinación, estimulación, drama. Y la base de eso es que hay causas en el mundo y luego están los efectos. Y luego las personas empiezan el camino espiritual y piensan, ¡Ah! Oh, si leo el curso por suficientes años, Quizá la causa del curso va a llevarme al efecto de la iluminación personal. Incluso en términos espirituales, si medito lo suficiente, si medito las suficientes horas y hago las posturas correctas, la respiración y practico las lecciones de la forma correcta, entonces en el futuro quizá llegue a la tierra prometida y voy a poder despertarme. Entonces también en el camino espiritual se lo pone en un tiempo lineal y hay todas estas causas y hay todo este estrés. ¡Ay! No, no medité, eh, no medité. Me lo escribe. El ego está detrás en de la mente riéndose y riéndose a esta condición humana diciendo te tengo agarrado. Te tengo agarrado como una... A, como si fuese una araña y tú eres mi presa y tú siéntete libre de moverte todo lo que quieras en esa telaraña pero no te vas a ir a ningún lado no vas a salir de mi telaraña porque el ego está tan seguro de que nunca lo vas a cuestionar Vas a cuestionar todo lo demás. Vas a cuestionar los motivos de tu madre, los de tu padre, los de tu pareja. Vas a cuestionar por qué hay ruidos afuera. Vas a cuestionar todo acerca del tiempo y del espacio. Pero una cosa que el ego espera que nunca vas a cuestionar es a él. Porque si lo empiezas a cuestionar a él, la fuente de los efectos falsos vas a escaparte de él. O de Entonces el ego no le importa si te das vueltas y preguntas, preguntas acerca del mundo. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Al ah, ego le encanta esa pregunta. Pero no se da cuenta que el mundo va a terminar en risas cuando la mente lo haya cuestionado. Y diga, no voy a creer en un deseo de muerte. Yo me merezco el amor de Dios. No voy a comprar un deseo de muerte. Lo puedo sentir porque hay este sentimiento de amo a mi hija. Hay un sentimiento abrumador en estos casos que hay adicciones o los comportamientos que parecen venir de las adicciones. Odio el impacto de la adicción en mí y mi familia y la amo profundamente y quiero salir de esta calcita que da vueltas. Entonces, a este sentimiento de que estos comportamientos y lo que parece ser la adicción de mi hijo, está teniendo una tensión o creando una tensión en mí y mi familia. Nos está tirando todos abajo. Es como algunas Personas describen la pandemia de esa forma. Es este virus invisible que parece haber aparecido en el planeta Tierra y las personas se están enfermando, se están muriendo o también psicológicamente está impactando a las familias. No puedo ir a trabajar, no puedo funcionar. Está interrumpiendo todas mis relaciones personales, está lastimando mi psyche, estoy sintiéndome desesperado, frustrado y estas preguntas están todas suplicando una respuesta, tuvimos a Mateo que al principio estaba preguntando, ¿cómo hago para profundizar? ¿Cómo puedo profundizar en el perdón? ¿Cómo puedo ir tan profundo en el perdón que empiezo a sentir la liberación práctica y la paz para que vuelva a mi mente? Yo he leído en la Biblia, me, se me dijo que tengo derecho a la paz. El curso me dice que tengo derecho a los milagros y a la paz. Y sin embargo, necesito llegar allí. Necesito experimentar eso, a la, la paz. Entonces, estaba orando esta mañana antes de venir aquí al estudio, y lo que estaba escuchando de Jesús, estaba preparándome para venir, y Jesús estaba diciendo: Bueno, necesitas otra forma de ver el mundo. Jesús estaba diciendo, como por ejemplo estas preguntas de adicción. Esta madre, hija, o madre, hijo, o abuela y nieto. Todas ellas son muy similares. Y todas involucran este sentido de ver el problema en el mundo. Están viendo el problema en la sedición del hijo, o el comportamiento del hijo, o la inhabilidad del hijo de reconocer que hay un problema. Hay tanta negación que no tengo un problema, no tengo un problema. Y sin embargo, la familia o los otros hijos parecen estar siendo impactados o afectados. Pero cuando digo que están siendo impactados o afectados, puedes empezar a ver esto vuelve a lo que estábamos hablando de causas y efectos. Las drogas o el uso de drogas está impactando la estabilidad de la familia o impactando mi paz mental. Es como decir, wow, mi vida sería mucho más pacífica si mi hijo no estuviese, no fuese adicto a las drogas o mi vida, vida sería mucho más pacífica si no tuvieran este comportamiento errático que parece estar mucho más allá de lo que es normal y que parece que está viniendo de las drogas. Yo recuerdo que años atrás estaba estudiando psicología y tenía todas estas preguntas en mi mente acerca de cómo está funcionando todo esto. Y recuerdo que le pregunté a Jesús una vez y le dije, ¿me puedes hablar un poquito acerca de la drogadicción o el alcoholismo? O adicción a la cocaína, o desórdenes alimenticios, o adicción de alimentarias, o adicción sexual. En este mundo parece que vemos muchos tipos de adicciones. Y de nuevo, cuando le pregunté a Jesús esa pregunta, él me dijo: Bueno, de hecho hay solo una adicción. Y yo le dije: Ok, dime. Dime acerca de eso. Eso va a simplificar. Si tú me dices. ¿cuál es, a, es esa única adicción? Eso me va a llevar una buena dirección para poder sanar de esa adicción. Y me dijo, los juicios. Los juicios. Eso es la adicción. Es completamente antinatural. No fuiste creado por Dios para que juzgues. Es algo que fue inventado por el ego para traer estabilidad a una situación caótica. Entonces, yo dije, ¿qué significa eso? Bueno, creer que tú podías separarte de la fuente te lleva de un estado natural del de reino de los cielos de pura felicidad y amor a puro caos. Y el caos es la experiencia de la separación. El caos es un sentimiento, es una experiencia de esa separación, de creer que te puedes separar de tu fuente. Y él dijo, es el caos es como una palabra suave. ¿Suave? ¿Y qué acerca de devastación? Dijo, eh, trauma. El sentimiento de que puedes separarte de tu creador es absolutamente, es un sentimiento, es completamente devastador. De hecho, dijo, es tan devastador que es por eso que hiciste la mente inconsciente. Inmediatamente trataste de sacarlo de tu conciencia porque sería como si tú agarras una sartén muy caliente y sientes extremo dolor en tus dedos y en tus manos de haber agarrado esta sartén caliente y entonces enseguida la liberas. Hiciste algo para aliviar el dolor. Bueno, Jesús dice empujaste el trauma, fuera de tu conciencia. Y luego empezaste a percibir un estado caótico, un estado mental muy caótico, no es como Nirvana o los cielos. Y luego tuviste que hacer algo para tratar de traer orden o algún tipo de estabilidad a lo que era un caos absoluto. Y el ego inventó el juicio. Empezó a inventar esto de categorizar y encajar en cajas y tratar de organizar el caos de alguna forma. Y eso se llama los juicios. En tú inventaste los juicios como tu creencia en el ego, no tu Cristo, el Cristo, sino el ego. Y luego empezaste a adaptarte y ajustarte. Es como si hubieses disuelto el caos y el trauma. de extremo Ese extremo dolor lo diluiste con los juicios. Y ahora tú sientes que amas tener juicios. Estás acostumbrado a ello. Ahora tú has inventado el aprendizaje. Todo tu aprendizaje. Todo tu aprendizaje del tiempo y el espacio es una forma de juicio. Estás pensando que puedes aprender con este juicio. Eso es lo que es el juicio en este mundo, tratar de aprender la diferencia entre lo bueno y lo malo, de lo que es correcto e incorrecto en el tiempo y el espacio, ¿ves? Ese es el contexto mayor. Entonces, yo dije, entonces, el juicio es la adicción, y dijo, sí, eso es lo que está previniendo que no experimentes el cielo. No es que deberías parar de tener juicios, es que nunca tuviste la capacidad de juzgar en primer lugar. Dios no te creó con la capacidad de jugar El ego inventó los juicios para minimizar el caos sin dejarlo ir. ¿Qué significa eso? El ego inventó los juicios para minimizar el caos, pero lo sigue manteniendo. Ah, eso es muy engañoso. Entonces parece servir a mi mente para minimizar el caos y sin embargo, esto no me deja ver quién soy que soy me, no me deja ver el reino de los cielos. Entonces, volvamos esto a las preguntas. Lo que está diciendo es que el único problema es el problema de los juicios que están sucediendo en la mente. Y cuando tú percibes que una hija o una nieta o nieto y es, que está atravesando casos extremos y puede parecer que se relaciona con las adicciones o lo que sea, es como si estuviésemos viendo una ola de cristal. Y la razón por la cual es difícil es por la lente con la cual estás mirando mientras estás percibiendo esto. Eso es el autoconcepto, las lentes detrás de las cuales estás mirando. Por ejemplo, Hazel está mirando a través de las lentes de abuela. Hazel, tú tienes las lentes de abuela y estás mirando a través de ellos. Y para la abuela, eso es un gran problema. Porque ese autoconcepto se está moviendo. Cuando tú estás viendo lo que está lo estás haciendo a tu hija y a sus hijos, hay algo en el concepto de abuela que dice, esto no es bueno, esto no es correcto. Y luego, cuando empiezas a sentir ese sentimiento de que algo necesita cambiar, entonces estás sintiéndote como que no puedes ayudar. ¿Qué es lo que puedo hacer como una abuela para traer el amor y la paz y el confort? Te regreso a mi hija. Y a mis nietos. ¿Ves que estás a través, viendo a través de los lentes de la abuela? Eso es la parte difícil. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedo ir hacia atrás en mi mente a mis lentes de orador milagros? Debe haber una lente que es tan vasta y expansiva, que en sí misma es tan hermosa y la lente está tan clara y limpia de todos conceptos e imágenes, que está tan clara que la luz puede brillar atrás de ella y iluminar toda la situación. No solo a tu hija y a tus nietos, sino que puede iluminar a todo el mundo. Va a iluminar la pandemia, va a iluminar el racismo, va a iluminar el, el, los desafíos étnicos, las enfermedades. Va a brillar tan fuerte que vas a ver que tu mente está sanada, que tu mente ha sido salvada. Pero tienes que volver hacia atrás. Tienes que volver hacia atrás mucho más profundo. Tienes que estar dispuesta a cuestionar todo concepto que, a lo cual te estás aferrando. Porque el concepto al cual te estás aferrando, el cual Dios no creó, sino que es un concepto del ego, es parte de ese filtro a través del cual estás mirando. Y ahí es de donde viene el dolor. El dolor viene del autoconcepto. El dolor está viniendo a través de las lentes, a través de la cual estás viendo la situación. Y ahí es donde también tiene que ocurrir la sanación, en la mente. Entonces, tienes que decir acá. Esto es lo que estoy percibiendo. Parece ser muy doloroso. ¿Es verdadero? Es verdadero. Sé con certeza esto es verdadero. En el contexto de espíritus, eh, del curso de milagro podemos decir, no, eso es percepción limitada y la percepción limitada por definición es dolorosa. No es la adicción lo que parece estar en la forma, sino que es la adicción al autoconcepto y a los juicios en la mente. Ahí es de donde se genera el dolor. Entonces acá, ahora esta es la parte buena. Esta es la solución y eso es lo que estás pidiendo, porque estás pidiendo, ok, aunque tenga un vistazo de lo que tú me estás diciendo, necesito ir hacia adelante de una forma en la que me ayude. Quiero tener esta situación eh, que sea usada por el Espíritu Santo para expandir mi percepción, expandir mi conciencia. Si tú estás viendo a esa bola de cristal, vas a poder empezar a ver que estos son símbolos e imágenes que el Espíritu ahora va a utilizar para fortalecer en tu conciencia la verdad, para fortalecer quién tú eres. Cuando tú oras y... Dices, te entrego esta situación para que tú sanes mi mente. Entonces Jesús dice, cuando tú oras y tú si eres guiado a hablar y a compartir, lo que tú dices es lo que tu mente más necesita escuchar. Entonces, la respuesta a la que tú le das a tu hermana y hermano que le das a Claudia o a una hija la respuesta que das es lo que tu mente necesita escuchar y ahí es de donde viene la oración y por lo que estuvimos compartiendo creer que puedes estar confinado a cualquier rol ya sea el rol de una persona el rol de una madre padre, hermana, hermano hija, nieta, nieto, abuela, abuelo y todos los roles de las profesiones counseling, bomberos y científicos, ingenieros creer que somos alguno de esos roles es la enfermedad mental esa es la enfermedad Dios nos creó sin rol no nos creó como un rol no fuimos creados como personas no fuimos creados así el problema es el filtro el problema ego y todo lo que viene del ego es la enfermedad mental si tú fuiste creado como Dios por el, como Cristo y tú te percibes como algo diferente a esa idea de Cristo ese es el problema entonces si empezamos a ver en términos del mundo, tendemos a pensar de sanar y la enfermedad en términos de opuestos, por ejemplo, con los doctores. Tendemos a pensar, los doctores son los que sanan y sus pacientes son los que están enfermos. Es por eso que los enfermos le pagan a los doctores dinero porque el doctor le está ofreciendo algo que el paciente necesita. El doctor le está ofreciendo la sanación y los pacientes están pagando dinero para recibir la sanación. Bueno, estamos viendo que la salud y la enfermedad en este mundo de opuestos. ¿Y qué dice Jesús a un doctor? Médico, sánate a ti mismo. ¿Ves? De hecho, Jesús diría, no puedes ofrecer sanación a menos que tú estés sanado. Entonces, para los médicos del mundo que creen que las enfermedades son físicas, los virus, problemas de corazón, depresión, cáncer, todas las cosas que son parte del modelo médico, la enfermedad parece ser física. Y los doctores parece ser que pueden manipular con medicinas y tratamientos y distintas cosas lo físico para... Remover los síntomas. Saquemos el cáncer afuera de tu cuerpo. reduzcamos tu presión. Hagamos que la sangre fluya tras las arterias para que la condición de tu corazón sea sanada. Y todo el resto de las cosas. Básicamente, lo que Jesús diría acerca de un doctor, diría que un doctor es un sanador no sanado. Y esto significa que si el doctor deja de del concepto, todos los conceptos del mundo, es, incluso ser un médico, ese es el significado de médico sanante a ti mismo. Es, vuelve a tu mente y conociste a ti mismo como Cristo. Y una vez que puedas aceptar tu realidad como espíritu, todo el mundo se sana. Porque ese fue el propósito del mundo. Son símbolos que el ego utilizó y fabricó siendo utilizados para que vuelvas a la conciencia de tu ser en Cristo Ese, la expiación es la corrección en la mente y esa es la única sanación esa es la única cura que hay ¿cuál es la cura para el corona? la expiación la corrección en la mente ¿cuál es la cura para los problemas de corazón o un cáncer o, o hipertensión ¿Cuál es la cura para cosas psicológicas como esquizofrenia, como paranoia, o la cura para la psicosis? ¿Cuál es la cura para retraso mental? A Jesús ni siquiera le importa si eso es políticamente correcto o no. Ni siquiera es verdad. Jesús dice, ni siquiera tus políticas son verdad. Las políticas también son inventadas por el ego. Solo la salvación te va a curar. Todos están buscando lo que los griegos mencionaban. Conócete a ti mismo. Todos en psicología estaban tratando de encontrar el punto de arriba de la pirámide de Maslow. Actualización. Conócete a ti mismo. Esa es la cura para todos. Saber quién tú eres. Y hablando de saber, solo hay una sola cosa que puedes saber y eso es quién tú eres. Nunca vas a saber nada acerca del tiempo o el espacio, porque es un figmento de la imaginación del ego y no puede ser conocido. No puedes conocer nada o nunca vas a poder conocer la verdad en este mundo porque la verdad no se encuentra entre las imágenes. Todos en los círculos legales dicen, ti Di, prometes decir la verdad y nada más que la verdad. Y deberías ir en, entrar en silencio porque la verdad no se puede hablar en, en palabras es una experiencia de el, la naturaleza de yo soy de espíritu a, antes del tiempo antes de que Abraham naciese yo soy si quieres conocer la verdad tienes que volver hacia atrás y recordar a Dios recordar el yo soy que tú eres entonces estas preguntas está apuntando a que la razón de, de que hay preocupación acerca de los hijos y nietos y que hay preocupaciones como madre y preocupaciones por comportamientos y preocupación por el impacto que tendrá en la familia. Todas estas cosas que estamos de las que estamos hablando es porque hay una identificación con el rol y el filtro de ese autoconcepto y ahí es de donde viene el dolor, el dolor viene de la mente tratando de aceptar una inteligencia artificial, una identidad artificial, un concepto artificial que Dios no creó, del cual Dios ni siquiera sabe, ahí es donde se encuentra la división en la mente, tratando de creer que literalmente algo que no es verdad. Entonces, incluso para mí, con la psicología y psiquiatría, hay un terapeuta el, el que sana y el paciente. ¿Por qué los pacientes le pagan a los terapeutas? Porque el terapeuta estuvo estudiando en universidad por años y ellos se suponen que tienen que entender la mente, cómo funciona la mente, cómo los mecanismos de defensa funcionan. El paciente es el enfermo y el terapeuta es el enfermo es el sano. ¿Algunos de ustedes han ido a ver un terapeuta y empiezan a decir, mm, no sé si ninguno de nosotros está sano y estoy gastando mucho dinero aquí y no me siento mucho mejor? Porque Jesús diría, bueno, estás gastando mucho dinero, pero mientras tengas un sanador no sanado, mientras tengas una mente que no ha aceptado la corrección, la expiación. El paciente y el terapeuta están en el mismo nivel. El maestro y el estudiante están en el mismo nivel. El líder y el seguidor están en el mismo nivel. El padre y el hijo están en el mismo nivel. Y la mente que cree en estos opuestos de los cuales estoy hablando, es la mente que necesita ser sanada. Y como Francis estaba diciendo, no se encuentra en la pantalla, sino que está viniendo en tu mente y está diciendo, necesito ir más profundo en mi mente hacia el reino de los cielos que está dentro para poder encontrar esa paz. Y si quiero ser un sanador eh, o utilizar el símbolo de ser alguien que sana, necesito encontrar la paz mental, necesito encontrar la felicidad, necesito encontrar la dicha dentro de mí mismo, dentro de mi mente para poder sanar. Porque si estoy con una máscara y digo, sí, yo puedo sanar, eh, llámelo terapeuta, doctor o trabajador social o un sanador Reiki o, o sanador de energías, llámelo como tú quieras. Pero si tengo mi carta que dice, yo sé sanar y este es mi precio, tengo que darme cuenta de que cada paciente, cada cliente, cada seguidor, cada persona que viene es mi oportunidad en mi mente para enseñar aquello que quiero aprender. Estoy sanando mi mente. No estoy sanando mi cuerpo. Los cuerpos son neutros para el Espíritu Santo. Son símbolos que se utilizan para que la mente sane, pero la adicción se encuentra eh, no en la forma, sino en la mente. ¿Y cómo sanas eso? Bueno, supongamos que eres un profesor eh, o un estudiante de un curso de milagros. Y ahora volvemos. que Lo que es externo y lo interno no es diferente. Entonces, si realmente quieres sanar el cuerpo, digamos que tienes algún síntoma o un dolor o, o algo con lo que estás viviendo y quieres sanar, entonces, si estás haciendo las lecciones del curso de milagros, dices, bueno, necesitas encontrar la fuente de sanación y ese es el Espíritu Santo. Porque el ego es un deseo de muerte. ¿Por qué irías a un deseo de muerte para encontrar la sanación? Vas a tener que ir hacia la corrección o la respuesta al Espíritu Santo para encontrar la sanación. Y lo que es esa sanación es aprender que los pensamientos que piensas que piensas y los mundos que piensas que ves no son diferentes. En cuanto traes esa causa falsa al ego y esos efectos falsos los cuales son las imágenes del mundo cuando los unes y los llevas de regreso a tu mente luego puedes hacer lo que habla Eckhart Tolle y ahí puedes mirar al ego. Pero mientras sigas viendo las imágenes del mundo como si esas fuesen las causas como si son cosas causativas. La radiación causa el cáncer, dice el ego. Uh, necesito alejarme de la radiación, necesito alejarme del sol, necesito alejarme de fractores nucleares o, y todo lo que sea. Mientras tengamos microbios invisibles, el ego dice, ¿están allí? ¿Están allí de verdad? ¿No puedes verlos? pero son tan pequeños que pueden viajar en gotitas en el aire y es por eso que tienes que utilizar esas máscaras y hacer, tener distancia social y mantenerte alejado. No quieres que esas gotas o esos microbios son pequeños, pero esas gotitas te van a agarrar, te van a agarrar. Mientras la mente crea en un mundo externo de causas, entonces el ego te va a asustar a, muer, a la muerte con estos microbios invisibles. Esto se está volviendo un video de coronavirus. Lo, bueno, te estoy diciendo, estos microbios a los cuales le tienes miedos, invisibles, pequeños, pequeños, todo es causa y efecto falsos. Todo es un azar de creencias, proyecciones de falsas causas, ideas e imágenes con una cosa en mente para que tengas miedo y que estés aterrorizado para que no vayas hacia adentro y empieces a cuestionar la creencia la creencia en el ego que las inventó si estás escuchando lo que estoy hablando ahora tienes tu misión ahora estás diciendo, puedes decir no voy a dejar que estos microbios quiten mi paz mental de hecho voy a volver de regreso y ver y cuestionar las causas falsas que inventaron todas estas cosas de mentes que llamamos las imágenes del mundo voy a volver y examinar las causas de todos los efectos no voy a analizar los efectos no voy a preguntarme de dónde vinieron esos microbios cómo comenzaron esos microbios te voy a, puedo decir ahora es el ego no vas a encontrar al ego en China, no vas a encontrar al ego en un laboratorio en Wuhan. Es la cosa más ridícula que he escuchado y, sin embargo, es lo que se está diciendo. ¿Quién tiene la culpa? ¿De quién fue la culpa? ¿Quién empezó? ¿Quiso que empezaron estos microbios? ¿Con qué animales? ¿O ¿En qué laboratorio? Siempre buscando culpar algo en el tiempo y el espacio. No importa lo que sea. El ego siempre dice, encuentra el culpable. Encuentra la fuente del mal en el tiempo y el espacio. Pero el ego inventó el tiempo y el espacio para que nunca lo vieses a él. Es por eso que inventó el tiempo y el espacio. Como un lugar de escondite, como un mecanismo de distracción Para que siempre busque fuera por la fuente. No hay fuente en el tiempo del espacio. Nunca va a haber una fuente en el tiempo del espacio. Nunca vas a encontrar la fuente del cáncer en el tiempo del espacio. Nunca vas a encontrar la fuente de diabetes en el tiempo del espacio. Nunca vas a encontrar la fuente de, la fuente de estos eh, microbios invisibles. Y ahora mismo, estaba pensando esta mañana cuando me levanté, y dije, wow, las personas realmente están hablando mucho acerca del coronavirus y que se llama una pandemia. Nosotros estamos en un estudio en México. ¿Alguno de ustedes escuchado hablar de los mayas? Eso era toda una tribu, toda una raza eh, que se encontraba en la costa este, en Tulum, ¿sabes? Por allí, en la costa este. Y en años, los mayas desaparecieron de la faz de la Tierra. No estamos hablando de cien sino toda una raza que se llamó los mayas desapareció y luego la historia nos dice que fue esos microbios de nuevo ¿cómo desaparecieron? Bueno, fueron esos microbios esos microbios ¿de dónde vinieron? ¿fue China? no, ¿quién fue? Europa oh los europeos hicieron que toda una raza no, no, no, no, no tienes que empezar a ver, puedes aplicar esto a todo, a la gran plaga, a aplicar esto a la desaparición de los mayas de la faz de la tierra, puedes aplicar esto a cualquier cosa, a Alemania Nazi, al holocausto, puedes aplicar esto a Katrina, el huracán, puedes aplicar esto a absolutamente todo, ya sea un patrón de clima grande o un microbio invisible. Si puedes escuchar lo que estoy diciendo, te puedes empezar a dar cuenta que es por eso que necesitas un curso de milagros o cualquier gran camino espiritual nodalista, puede ser cualquiera de ellos, pero todo es para volver hacia adentro para darte cuenta de una cosa y eso es que la causa no es no se encuentra fuera de tu mente. La, el ego es una creencia en la mente que se está escondiendo debajo de todo esto, de mucho que ver de nada, como lo llamó Shakespeare. Es todo un escondite, es un disfraz. Y tienes que ver la dinámica. Voy a continuar culpando, culpando, culpando. Tenemos una cita aquí que decía, tu salud es el resultado de tu deseo de no ver a tu hermano con las manos manchadas de sangre, ni de ver culpalidad en su corazón pesado por la prueba del pecado. El ego inventó todo el mundo solo para culpar, solo para encontrar culpas, para tratar de liberar. Eso es lo que es la proyección. La proyección es el intento de liberarse de algo que no quieres mientras lo sigues manteniendo pero el ego nunca te dice esa última parte que lo, le gusta la primera parte la proyección es el intento de liberarse de algo que tú no quieres y el, luego el ego suspira mientras lo sigues manteniendo, no quiere que escuches esa última parte. no pongas atención a la última par, parte está diciendo oh, te vas a sentir un tanto mejor si sacas ese enojo de tu pecho esa, sabes de esa voz en tu mente cuando empiezas a sentir este enojo que está creciendo y hay algo en tu mente que dice tíraselos, diles sácatelo de tu pecho diles cómo realmente te sientes no dejes que se van a saca, salir con las suyas cúlpalos y eso es una defensa del ego para que no encuentres la paz de quien tú eres ese mecanismo de culpa. Recuerda que dije esto acerca del caos, que el ego inventó el juicio para minimizar el caos, sin dejarlo ir. No quiere que escuches la última parte. Esto te va a ayudar. Esta represión, esta negación, esta proyección, te va a ayudar. Te vas a sentir mucho mejor, vas a sentir mucha más paz. Mientras sigues manteniendo la culpa. Esto te va a dar una vida feliz en forma. Te vas a sentir muy feliz. Me gusta enseñar al mundo a cantar en armonía. Mientras sigues sintiendo culpa. Uh, tenemos que escuchar esa última parte. Porque este ego ingenioso ha inventado un mundo para tratar de tirar esta culpa culpa que sentimos en nuestra mente de, por creer que nos separamos de Dios. Ese dolor de no saber que somos uno con Dios porque creemos en el ego. Y luego intentar de poner esto, de proyectarlo en un mundo de imágenes, de sustituir cosas del mundo de que nos van a traer pseudo felicidad mientras seguimos sintiendo culpa, placeres muy temporales que agarran nuestra atención, que nos atraen, para que sigamos yéndose allá. Y el ego dice, mientras sigues sintiendo culpa, decimos, ¡ah, tenemos un cuerpo! ¡Oh, uh, quiero libertad de cuerpo! ¡Quiero viajar por el mundo, hacer todo lo que quiero hacer, cuando quiero hacerlo! Quiero ser un cuerpo libre. Y el ego dice, bien, bien, bien. Mientras sigas estando atrapado en mis garras. ¿Ves? Nunca nos dice toda la historia. Siempre nos promete las cosas buenas. Pero nunca nos habla de los dos lados de su, de su boca. Dice todo lo bueno, bueno, bueno, bueno y así mismo dice, jaja, ja, te, te agarré y es por eso que el curso de milagros es un camino espiritual tan poderoso hay muchos caminos nudolistas maravillosos el, el curso es uno entre muchos, no es exclusivo de ninguna forma pero lo que el curso hace es no solo te dice este es el truco esto es lo que crees en y hay una verdad que está cubierta por todo este engaño. Y luego nos dice y articular la verdad de nuestro ser. Y es por eso que es de gran utilidad. Dice, sí, no es nada de esto y te amo. Te amo tan profundamente. Esto es lo que previene que lo sepas, pero te amo. Jesús habla acerca de todas las cosas que el ego no quiere escuchar y luego dice, mantén la fe, mantén el fuego, mantén la fortaleza, nunca te rindas. El ego dice, ah, nunca, nunca te vas a escapar de mi gran trampa. Yo he inventado una trampa tan ingeniosa que nunca te vas a escapar. De hecho, no, no vas a poder, Poder trabajar lo suficientemente duro como para escaparte. Y Jesús dice: Eso es verdad, no tienes que trabajar duro para escaparte, solo necesitas un poquito de voluntad. Y el ego dice: No, no puede ser tan simple. No, no puede ser tan simple. Sí, sí, es un poquito de disposición, te, hablo, te amo tanto. Para, para lo que estás haciendo. Para de esforzarte tanto, oh no, dice el ego, te vas a tener que esforzar tanto para hacer de mis garras, no, no necesitas, solo un poquito de disposición, solo un poquito, pequeña disposición, dásela al Espíritu Santo y vas a escaparte de años y vidas y generaciones, solo solo te vas a... De fusionarte con el amor. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Es por eso que hablamos del instante santo. Es por eso que hablamos de la pequeña disposición. Cuanto más tú piensas que personalmente es que tienes que hacer algo para conseguir la salvación, más el ego se está riendo. Porque el ego inventó la personalidad y todos esos esfuerzos personales. Todo eso es una defensa en contra del instante santo. Y el Espíritu te está diciendo... Relájate, calma tu mente. No escuches a este impostor que te está diciendo que es complicado. La verdad es muy simple y la verdad es quien tú eres. Y mejor que eso, el curso está diciendo, no puedes arruinarlo, no puedes arruinarlo, puedes intentar, puedes intentar todo lo que quieras, pero no puedes arruinarlo. Porque la salvación está garantizada, la sanación de tu mente. No es algo que está en duda. Puedes retrasarlo. Sí. Sigues escuchando escuchando este puff de nada. Puede parecer que estás retrasando en tu conciencia esto, pero no puedes prevenir. No puedes prevenir la felicidad que venga hacia tu conciencia. puede parecer retrasarlo, pero no puedes prevenirlo. No es eso una buena noticia. Para mí, eso es la buena noticia del Evangelio. Es por eso que estoy tan feliz. Es por eso que estoy tan alegre. Y me río tanto. Es por eso que empiezo a cantar a veces, sin razón aparente. Bueno, eso fue todo por ahora. Muchas gracias por compartir esta sesión conmigo, eh, son palabras que yo necesito escuchar, así que sí, muchas gracias por compartirlo. Y bueno, nos estamos viendo el fin de semana que viene el retiro de a Mi Hogar, y si no pueden asistir a ese, nos vemos en el que sigue. en es la confianza es la base para la paz. En todos los retiros siempre eh, pedimos que nos envíen cuáles son sus oraciones y preguntas que tienen el corazón. Y luego estas oraciones las compartimos con David y David lee absolutamente todas y luego las sesiones según Inspirado eh, las va respondiendo. Así que los invito a que se unan y juntos profundicemos en estas enseñanzas. Eso es todo por ahora, les mando un beso y un abrazo muy grandes a todos. Hasta luego.